Eh, mira, sí fue un poco así. Te digo, yo siempre he sido de, de, de trabajar, de lo, de, de lo que haya que trabajar, juntar mi dinero durante 15 días, no gastarlo y directo a comprar el material. Antes que comprarme tenis, ropa o irme de fiesta, directo a comprar el material y hacer. Me quedó mal, no importa. Y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y volverlo a hacer. Y bueno, pues sí, o sea, lo mío se ha sido bien autodidacta. Algunas cosas eh, más conceptuales, por ejemplo, tuve un maestro del que, del que me acuerdo mucho, que fue esa Aguacoyos Galván, uh -huh. eh, que él fue un escenógrafo muy bueno, que trabajó con, con, con Hunter Herso y era maestro hace unos años, ya, ya, en paz descanse. Y pues no aprendía yo animación con él, pero yéndome a comer unos tacos para los que conocen la paz afuera del almirante, yo aprendía más de, de cinemática que, que, en clase. que en las clases. ¿no? Uh -huh. Entonces, mi escuela siempre ha sido juntarme con los viejos. O sea, con, la, con la gente grande y escucharlos y, y tratarme de hacer amigo. Pues ahí es donde he aprendido la mayoría de las cosas. O sea, cuestiones de escenografía, de, del feeling que debes de tener, de la pasión que debes de imprimir en tu trabajo. Pues eso es lo más importante para mí, ¿no? Las otras, pues, son cuestiones técnicas. Yo no diría, mucha gente me, me, me, me ha tachado, pues, a lo largo de mis años, de, de, pues, de soberbia y de muchas cosas. Yo no diría que yo aprendí, que soy autodidacta. Más bien, lo que a mí me ha tocado hacer es ingeniar mi propia forma de hacer las cosas. O sea, los moldes que yo hago, y los armatures que yo hago, y las técnicas que yo hago, pues yo no las leí en ningún lugar ni las, ni las aprendí de nadie, sino que eh, me, me, me agarré el frasco de material, me agarré por acá el monito y he tratado de ver la mejor manera. Ahorita, por ejemplo, llevo eh, un guajolote que me ha seguido. La gente que me sabe, que me sabe del curso sabe del guajolote, ¿no? Pues estoy haciendo la tercera versión del guajolote ahorita, en dos semanas, ¿no? Porque ajá, ajá. hay dos o tres cositas que no me gustan y son perfectibles, y yo no quiero concursar así con ese guajolote mal hecho. Entonces, me toca volverlo a hacer, y cada vez que lo hago le voy poniendo una cosita mejor. Entonces, imagínate que empecé a los 18 años y tengo, tengo 35. Entonces, 35 años equivocándome, pues es de lo que yo puedo presumir, ¿no? <risa> Sí, no no no, no de, que... de equivocarme esa es una esa es una buena una buena frase de que es más el error que el, que del error es lo que aprendes no al final de cuentas pues es es lo que creo que puedes presumir más o sea haberte equivocado y decir y le seguí